¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico y CCTV. Bien, en esta ocasión eh, vamos a hacer un pequeño video de cómo vamos a simular en esta ocasión cómo conectar lo que es una UPS. Aquí como lo podemos observar, tenemos una UPS vehicular para los equipos de videovigilancia vehiculares aquí como podemos observar tenemos a la mano un equipo XMR móvil de la marca Edcon es el XMR401 A AHDS eh, es de 2 megapíxeles soporta Cuatro cámaras. Eh, como podemos observar en esta parte frontal de este equipo, eh, cuenta con una entrada de alimentación que es Power. Eh, cuenta con una salida IPC para conectar lo que es un eh, adaptador para cable de red. Y también tenemos una salida para conectar eh, nuestro monitor para salida de vídeo. Bien, tenemos lo que también viene siendo es un puerto serial para conectar lo que son alarmas, sensores. Eh, también contamos con dos entradas. Una de estas es para la antena GPS y esta otra es para la antena Wi-Fi o la antena que iría al 4G o 3G también contamos con eh, una entrada USB para eh, ingresar alguna información ya sea que actualicemos el firmware del, del XMR y también contamos con los unos LEDs de indicaciones que dice power usb alarma eh, grabación eh, internet y no sé qué quiere decir err ahí se los dejo de tarea bien este equipo se monta en un vehículo pues este equipo está hecho realmente para instalarlo en un vehículo como pueden ver es un equipo especial que soporta eh, golpes movimientos amortiguo ahora sí prácticamente los movimientos y va sujeto con eh, algunos tornillos en el chasis de, de cualquier vehículo bien eh, vamos a, a abrir este esta pequeña parte de aquí arriba este es un segurito que tiene la carcasa este que cuando está de esta manera quiere decir que está adaptado al a la entrada del conector del disco duro nosotros podemos hacerle esto de esta manera se desprende de, de la parte de aquí arriba y ya así podemos sacarlo cuidadosamente y tendríamos el disco de almacenamiento Aquí como podemos ver, en el interior cuenta con un disco duro de 2.5 de un terabyte para el almacenamiento de los videos. Bien, en la parte inferior de la carcasa, contamos con una eh, un pequeño, eh, una parte donde iría o va insertado lo que es el chip en esta parte iría insertado el chip de 4G 3G o 5G en este caso eh, en estos equipos eh, el chip soportado por este por esta marca eh, soporta lo que es ITT Movistar y Telcel Ok, eh, adicional a esto, eh, hay que comprar una licencia de monitoreo eh, por GPS. Entonces, eh, vamos a insertar nuevamente en nuestro disco duro de esta manera. Ya quedaría sujeto. Bien. Bien, el objetivo de este video es eh, no realmente presentar el equipo, pero bueno, ya estamos aprovechando y presentamos claramente sus características pero el objetivo de este video es presentar eh, el UPS este UPS es un respaldo de energía eh, para el equipo. El modelo de este UPS es el XMR UPS soporta lo que es 12 volts a 36 volts de entrada y voltaje de salida es de 9.6 volts a 0.4 amperes bien entonces procedemos a abrir nuestra caja para mostrarles el el respaldo de batería llamado UPS vemos que en su interior vamos a poner esto por acá pero por acá vemos que en su interior trae lo que es una pieza eh, más o menos eh, 800 gramos 700 más o menos. Y de un tamaño de 15 x 15. Bien, el objetivo de este dispositivo UPS o respaldo de batería es para que una vez conectado a, al vehículo, eh, los cables de alimentación que llegaría de la batería hacia el o la entrada de alimentación del equipo de XMR en este caso eh, como nosotros queremos eh, respaldar eh, este UPS soporta hasta 20 minutos de respaldo Entonces, lo que vamos a hacer aquí es conectar el cable que llega directamente del vehículo de la batería que llegaría directo al equipo a la entrada de alimentación ese cable llegaría a conectarse en esta entrada bien y aquí vamos a desarmar tantito este cable para que se vea mejor bien, aquí lo tenemos entonces el cable que llegaría directo al el XMR ya no entraría en esa parte, llegaría aquí, perdón, aquí, en este cable, esta entrada. Bien, podemos comparar que esta entrada es igual que esta. Llegaría el cable de la batería del vehículo hacia este conector y este conector lo conectaríamos al equipo de XMR, de esta manera, un segundito, ahí está, perfecto, de esta manera quedaría conectado nuestra UPS, cable de alimentación de la batería vehicular hacia el conector eh, macho de la UPS y de la UPS el cable hembra que entraría al XMR. De esta manera ya tendríamos conectado y respaldado nuestro equipo esto es para que en caso que sucediera alguna cosa ya sea algún asalto algún accidente y nuestro vehículo quedaría apagado entonces el respaldo de esa energía entonces tendríamos la imagen un tiempo límite de 20 minutos de 20 a 25 minutos de respaldo de batería, para que todo lo que suceda en el transcurso de algún accidente, algún asalto, pues se pueda grabar. Entonces, lo importante es tener un respaldo, una imagen, eh, tener evidencias de qué es lo que sucede o qué es lo que va a suceder, ¿no? Y bien, pues sin más que decir, espero que les haya servido. Y pues no duden en suscribirse a nuestro canal, compartir este video por las redes sociales, eh, comenten en la parte de abajo. Vamos a, dejar algún, vamos a dejar un número telefónico para que ustedes nos puedan llamar o mandar algún mensaje de texto por medio del WhatsApp. Entonces, pues hasta aquí le dejamos y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.